Leer es compartir, vivir, sentir y soñar. Leer te permite ser lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. El día 15 de octubre conocimos la novela ganadora del Premio Planeta 2016 y la novela finalista. Dos libros que formarán parte de la historia de uno de los galardones literarios más prestigiosos del mundo. Por eso... Nuestro amor por la lectura hace que llevemos 65 años premiando novelas... ...que nos brindan experiencias inolvidables. Ganar el Premio Planeta es eh, un sueño logrado que se hace realidad... ...y un momento muy especial en mi vida. Escuchar mi nombre en la gala pues, fue un momento en el que todo se disparó... Que, eh, creía que quizás estaba preparada para escucharlo, lo había soñado muchas veces, pero en el momento fue muy especial. quedar finalista del planeta para mí, aparte de un sueño cumplido, es eh, conseguir unas salas mucho más grandes para que mis libros lleguen a muchos más lectores y que mis historias y que mis ideas y mis proyectos alcancen también a mucha más gente, muchos más oídos, mucha más gente pensando en aquello que me gustaría compartir con ellos. Todo esto te daré es una novela sobre la amistad libre y adulta entre, entre tres hombres eh, tan distintos eh, como puedan ser tres hombres, sin ninguna afinidad aparente, que se encuentran, que, que vencen un montón de, de, de miedos y de prejuicios y el modo en que eso los transforma. El asesinato de Sócrates es una novela histórica con bastantes elementos de tensión y de intriga. Un protagonista es, por supuesto, Sócrates, otro protagonista es la Grecia clásica, e igualmente protagonistas son hombres y mujeres comunes de aquella época que se entrelazan con los personajes más conocidos de aquella Grecia clásica fantástica. ...nos movemos en una zona muy amplia... ...porque la Ribeira Sacra Gallega... ...realmente toca tres provincias gallegas... ...es todo el recorrido de los ríos Sil y Miño... ...y sus vertientes, unas vertientes empinadas... ...llenas de, llenas de viñas y pequeños pueblitos... Que asoman, ...que asoman como puertos fluviales al río. Me pareció muy interesante hablar de, de, de algo... Que, ...que está muy arraigado en la zona... ...y es el modo en que se vive el catolicismo... ...y la religiosidad... Eh, con celebraciones que, que, es, que son casi imposibles de encontrar en otros, en otros lugares y santuarios a los que se acude, por ejemplo, para, para quitar el mal de ojo, para quitar las presencias demoníacas, algo que, pues, pues que, bueno, que puede parecer paradójico en otro lugar, está completamente asumido e integrado en, en, la, en la zona. Una de las cosas que vemos en la novela es eh, los entresijos de la primera democracia del mundo, de la ateniense, y lo que vemos es que no hemos aprendido nada en 2.500 años, ayer había tanta corrupción y había tantos demagogos desastrosos como tenemos hoy en la actualidad, hay grandes paralelismos en ese sentido en la novela. Pues el lector que se acerque a Todo esto te daré va a encontrar, um, creo que va a encontrar algunas cosas de estas que tanto le gustaron en la trilogía, va a encontrar eh, de nuevo personajes muy comprometidos eh, con historias de, de fondo que, que les dotan de, pues de un fondo y de una personalidad en un lugar que también contribuye por su, por su riqueza histórica, por su riqueza cultural por eh, la fuerza del paisaje todo esto va a influir para, pues para, para que los personajes eh, no queden huérfanos El lector espero que encuentre Hoy he tratado de que encuentre una novela que no pueda dejar de leer, una novela de las que te provocan ojeras, a la vez que casi sin darte cuenta, esto es un poco un intento de manipulación, le voy metiendo, le voy haciendo partícipe de todos estos elementos de la Grecia clásica, de Sócrates, de forma que terminas y dices, ¿cuánto me he entretenido Y dices, anda, y además he aprendido un montón de Sócrates y un montón de la Grecia clásica. Cuanto más lees, más vidas tienes, elige las más apasionantes. Premio Planeta. Vive grandes historias.